Señoras, señores, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos y todas a este Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, vamos a dar lectura a la ley 4.142, que dice lo siguiente, artículo primero, declárese personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos al abogado Octavio Carcen. Vamos a agradecer la presencia en primer lugar de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, están Norita Cortiñas y María Adéala Antocolec. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, nos dice, siento muchísimo no poder asistir porque estoy viajando en este día. Creo que pocos homenajes son más merecidos. Conozco desde hace 30 años la lucha de Octavio y su dedicación. Les ruego que le hagan llegar un fuerte abrazo y solicito y felicito perdón, a los que tuvieron esta iniciativa. Atentamente, Raúl Zaffaroni. Vamos a escuchar ahora las palabras de quien fuera uno de los autores del Proyecto de Ley de Declarar Personalidad Destacada de los Derechos Humanos al doctor Octavio Carsen, el diputado Julio Raffo. Gracias. Eh, para mí es muy emocionante. Es muy emocionante porque la figura señera de Octavio Carsen. Y las figuras señoras que ha convocado el nombre de Octavio Carcen a este homenaje, a mí y a todos creo que nos emocionan mucho reencontrarnos, algunos después de muchos años, y recordar y valorar cuánto se le debe a las personas como Octavio, las madres, los compañeros que han trabajado en los derechos humanos, eh, han colaborado con ellos. Tenemos una duda gigantesca. Todos sabemos que el derecho es un instrumento que puede servir para ayudar a algunos bancos a hacer negocios, para ayudar a algunos exportadores e importadores a hacer negocios, para ayudar a algunos a eludir las responsabilidades penales que le corresponden frente a la sociedad. Pero también es un instrumento de lucha en favor del oprimido, del perseguido, del maltratado, y los abogados como Octavio Cárcel, como pocos, y muchos otros de los que veo acá, eh, han sabido darle a la carrera del derecho ese contenido, a riesgo de su libertad, a riesgo de su vida, eh, como expresión de solidaridad, de un concreto amor al prójimo, al cercano, al próximo, al que está ahí, al que está padeciendo, al que está en la cárcel, al que está excluido, sea... Eh, mis palabras también de testimonio de agradecimiento de ello. Debo decir dos cosas para terminar, quiero ser muy breve, que lo trajimos engañado a Octavio. Lo trajimos engañado porque él ha creído que venía acá a recibir un homenaje y en realidad ha venido a homenajear a esta casa. La presencia de él y la presencia de todos ustedes que él trajo, eh, contribuye a dar prestigio a esta casa que tanto necesita recuperar por cosas que se han hecho en la historia. Este era el edificio donde funcionaba el Consejo Deliberante. No indaguemos. Y después se convirtió en la, lejura, en la legislatura que también, a veces una de cal y una de arena, y yo siento que estos actos contribuyen a traerle ética, valores, prestigio. Se prestigia este lugar, esta institución, con la presencia de Octavio con la presencia de ustedes. Así es que, eh, por eso digo que yo siento que él, él y ustedes están homenajeando esta casa. No vienen a, traer, a recibir homenaje, sino a brindar legitimidad, honradez, principios, ética. Entonces, yo agradezco... Eh, y termino concluyendo que, como ustedes saben, en las formas jurídicas, en la forma jurídica de las cosas, abajo hay una realidad, que a veces no siempre coincide con la forma jurídica. La forma esta, jurídica de este proyecto, que es un proyecto de coautoría de los diputados Gentil y Rafo, pero como todo proyecto de coautoría, hay uno que tiene una iniciativa, una idea, la quiere hacer, e invita a otro a sumarse. Este es el caso. Rafael tuvo la idea. Rafael es el autor de este proyecto, tuvo la generosa idea de sumarme y yo, recordando mi relación con Octavio en el CELS, yo, él, yo transité por el CELS, cuando yo cesé, él se incorporó, hicimos el tránsito y ahí aprendí a tratarlo, a quererlo de cerca. Entonces, este proyecto del diputado Gentili, que Rafo se sumó, eh, me permite a mí dar estas palabras de bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Buenas, buenas tardes. Eh, no, no, no, estas cosas a mí me ponen de verdad eh, muy, muy nervioso. No, no, no soy una persona. De, tuve mucho, mucho tiempo expuesto y me, me cuesta. Pero eh, quería así subir y agradecer a Octavio como una de las personas que le dio luz a una historia oscura de, de, de, de, de lo que pasó en América en esas épocas, en el mundo también, ¿no? Pero, puntualmente Argentina y Uruguay lo que más conozco, lo que más viví, lo que más me sucedió. De agradecer, agradecer realmente a esas personas como Octavio que, que, con, que en esa oscuridad que, que con la que se trans, en la que se transitó en esas épocas aparecieran con una antorcha y parafraseando ponerle a, a la cueva de Platón es como una cosa similar, si no es esa imagen es como, como que daba luz, o sea, podía, podía salir, podía salir de esa cueva. Salimos de esa cueva y seguimos saliendo, no, no, no estamos afuera del todo desde mi punto de vista, eh, desde mi lugar, yo como restituido de identidad, este, sigo sintiendo que mi identidad se sigue, se sigue la sigo haciendo, no fue solamente el momento de, de cuando mi cambio a, a volver a ser Amaral García, que mi identidad se sigue construyendo. Y gracias a Octavio... De personas como él que es que eso sucede eh, y creo que esto siga sucediendo lo que no quiero es que esto se haga para siempre eh, que, que no resulte curioso pero no quiero que siempre estemos en este tema o sea me gustaría un día también terminar este tema que, que, que porque se terminó por, por, por, porque se descubrieron los temas y dejar de ser eh, no sé, dejar de ser mencionado o ser una persona más. No tener un, un pasado eh, que yo no hice, pasado que, nos hicieron, que, nos, que no hicieron, que nos pasó a todos y estamos en él. Estamos saliendo, digo que estamos saliendo porque hay gente que no salió de esa cueva, de esa época, de esa, de esa historia oscura de, de, de, de América y sigue estando en ese limbo de desaparecidos y de, y de no encontrados. O sea, la noche sigue, sigue estando para muchos. Yo igual me siento de los felices de los que, de los que, de los que puede reconstruir su historia eh, y, que, y que eso es bueno. No puedo ver el vaso vacío. Eh, nada, eh, de verdad, Octavio, de verdad, eh, eh, generalmente no no, no, no participo en actividades así. Es como que me, pero está, eh, sí por vos, era como que lo necesitaba. Te agradezco mucho. Vamos ahora a invitar a conversar con nosotros a Hugo Soriani, gerente general del diario Página 12. Hola, buenas tardes. Octavio, qué situación diferente esta a la que cuando nos conocimos, ¿no? Eh, yo aclaro que, bueno, acá me presentan como directivo del diario Página 12, obviamente lugar que me honra, pero también me honra, y quizás más, mi condición de expreso político desde donde vengo. Yo no sé si agradecerte, Octavio, porque cuando hay un compromiso militante de por medio, la palabra agradecimiento, nadie le agradece a otro que milita. Este, no, no, es, no es la palabra agradecimiento, sino que se lo honra con un compromiso que se va haciendo día a día y que cada uno lo construye desde el lugar que le tocó. En aquel momento, eh, como vos decías en el video recién, ¿no? los que fuimos compañeros y somos compañeros lo seguimos siendo y los que no somos compañeros no somos. Y no lo seguimos siendo ni lo fuimos nunca. Y vos siempre fuiste un compañero. Muchos años que estuvimos sin vernos pero por ahí es bueno recordar cómo, cómo lo conocí yo a Octavio. ¿no? Yo estaba preso en la cárcel de Caseros en el año 1981 y veníamos de un grupo de ocho presos que nos llamaban la Branca Leone. Octavio siempre decía la Branca Leone. no lo ponía en sus escritos judiciales, pero entre nosotros éramos por la famosa película de la Armada Branca Leone, éramos ocho conscriptos, habíamos sido detenidos en el año 74. Se ríe Gustavo porque él sabe la historia de Westerkamp, este, con él compartí la cárcel de Caseros y de Rawson, también muchos años, por eso quería hablar también como, como presos y ellos me delegaban esto, este, porque somos parte de la misma historia y, y todos tenemos que ver contigo o vos con nosotros y con estar acá y haber conseguido la libertad. Fueron muchos años en la cárcel de Magdalena hasta que en el año 81 fuimos trasladados a caseros. Era como que salíamos de la selva. Recién ahí, a través de los compañeros este, que estaban eh, presos en caseros, nos enteramos de que existía el CELS. Nos enteramos de que existía la posibilidad de tener algún abogado y de rever la sentencia. Y un día, después de gestiones de nuestros familiares, eh, me sacan de la celda y me llevan al locutorio. Y atrás de un vidrio, año 81, yo con el uniforme de preso, pelado así igual que ahora, este, lo, me esperaba detrás del vidrio de Octavio. Eh, él ya había leído la causa... Cabe destacar también y rendirle mi pequeño homenaje a quienes estaban también en la lista junto con Octavio, le tocó a él mi caso, pero estaba Lucila Arrandar, estaba Jorge Baños, estaba Marcelo Parrilli, eh, estaba Elena Moreno, estaba Luis Mora, ellos eran todo el grupo de abogados que trabajaba para el CEL, vayan mi reconocimiento para todos. Este... ¿Cómo? Ese fue el primer expediente, que no lo habíamos visto y no lo mostraba porque tenemos civiles. Le dijo Salcer pedía al semilla. Sí, fue retirado y inclusive la Amor. Claro, lo que dice Octavio es que no le dejaban ver el expediente, este, por ser civiles. Entonces tuvieron que acudir al semila. Esta parte yo no la sabía, Octavio. Este, y, y fue el capitán de Andrea Amor el que. Pudo conseguir el expediente. Bárbaro. Bueno. bueno, la cuestión es que para no extenderme mucho, porque. Sí, sí, sí. La... Sí, no, no, esa es una anécdota graciosa, si me permiten un, dos minutos, porque me parece que vale la pena, porque me la, me la recuerda Octavio. Y yo soy hijo de militar. Eh, mi papá era oficial de Infantería del Ejército Argentino, este, del llamado Ejército Argentino. Nosotros teníamos otro. Este, este, que sí era un ejército argentino. Aunque en algunas cosas nos equivocamos, era un ejército argentino. Queríamos al país, sin duda. Eh, bueno, mi papá que era un militar convencido, convencido de todo, este, con lo cual yo este, le tenía mucho... Y le tengo mucho afecto y reconocimiento porque durante los 10 años que yo estuve preso no faltó una sola visita y se peleó con todos sus camaradas. Pero, pero antes de eso, él defendía este, la ideología militar. Y él decidió eh, asumir la defensa mía, porque él era militar y podía defenderme. Como no lo dejaban por ser mi padre, eh, cuando a mí me viene a ver un, el defensor of, eh, que me habían nombrado los militares, que era un subteniente, lo primero que me dice el subteniente, esto en la celda en Magdalena, en medio de la nada, donde nosotros, además, estábamos este, éramos golpeados todos los días. Un día abren la celda, un viernes, me acuerdo. Eh, y entra el subteniente, que era de mi edad, 20, 20 yo tenía 20 años. En ese entra el subteniente y me dice, eh, pero pibe, la puta madre, que vos tenés mi edad, cómo te metiste en esta, y ahora yo te tengo que defender, y yo me pierdo de salir con mi novia el sábado y el domingo, si lo, lo van a fusilar a todos ustedes, ¿para qué esta pérdida de tiempo? Así era, ¿no? Así era, sí, así era. Y esto era antes del golpe, ¿eh? esto era año 75. Entonces cuando yo lo vi tan desesperado porque se perdía el fin de semana, le digo, mira, flaco, ningún problema, mi papá hizo la defensa, mi papá es eh, mayor de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera, y si vos, ahora te vas a tener que bancar leer lo que él escribió, y él escribe que yo soy una buena persona. Este, por, eh, por supuesto que tampoco tenía acceso a la causa mi padre, con lo cual este, no sabía. Él lo único que se, eh, se animaba a decir que peleamos por la patria, aunque equivocados, bla, bla, bla. Bueno, este cuando le dije que, que tenía la, la defensa hecha, dijo, sí, la leo, cualquier cosa, quería el fin de semana. Y se fue corriendo. Y... La cuestión es que llegamos al año 81 y Octavio y los compañeros que recién nombré presentan un recurso. En el año 83... Una semana antes de, de asumir el presidente Alfonsín, Raúl, nosotros fuimos liberados. Y yo encontré, recién con Valeria del CELS, hablábamos de la, y con Octavio antes del acto de la importancia de los archivos, y yo encontré dos cosas. El fallo del Consejo Supremo de la Fuerza de la Armada, digo Consejo Supremo porque esto también merece un paréntesis, eh, nosotros tuvimos dos juicios, uno con el Consejo Estable, y después la apelación al Consejo Supremo. Como ya nos habían dado el máximo de la pena en, la, en el primer juicio, no dijeron que podíamos apelar, que no corríamos el riesgo de que nos aumentaran las penas. Bueno, en el año 77, el primer juicio fue en el 75. En el año 77... Eh, sin que me diera ninguna audiencia, nada de por medio, vinieron con las nuevas actas, el nuevo fallo del Consejo Supremo de la Fuerza Armada, que acá lo tengo, donde nos duplicaban las penas a todos. Yo, yo la saqué bastante barata porque me habían dado 8 años y me subieron a diez, A otros de ocho a 12, otros de ocho a 15, porque sí. Yo me acuerdo que varios de nosotros nos negamos a firmar la condena, no les importaba nada, este, era una firmita más, una firmita menos, este, es más, esa noche hubo represalias por no haber firmado, o sea que nos comimos los años, más las represalias y los golpes. Octavio puso el primer recurso de esta causa frente a la justicia civil. Y tengo también el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Democracia, cuyos integrantes eran, porque hay nombres que hay que recordar, ¿eh? Eh, a ver: José Severo Caballero, Carlos Fait, Augusto Velucio y Enrique Petracci. Eh, Carlos Fait, Belucio y Petracci firmaron a favor de dar por cumplida. Nosotros hacía un año y medio que estábamos en libertad, porque el mismo... Eh, la, la, el mismo presidente Viñones era tan insostenible esto en cualquier tribunal democrático, la sentencia, que nos quisieron sacar de encima. Es decir, el 10 de diciembre asumió Alfonsín, nosotros salimos liberados el 3 de diciembre, una semana antes de la asunción de Alfonsín, porque era insostenible. Y a, y a pesar de eso, un fallo de la Corte Suprema Democrática dice que en realidad corresponde a la libertad porque está prohibida la reforma en pena. Reformatio Impeyu, se dice, yo tengo hasta tercer año de derecho. Este, pero no anula lo actuado por el Consejo Supremo, le da validez. No dice, bueno, este, este juicio no sirve para nada. Dice, sirve, pero bueno, cometió una gas. Y, Belucio, y, y eh, no Velucio, sino eh, José Severo Caballero, que de Severo tenía mucho, de Caballero no sé, este, firma en disidencia y dice que está todo bien y que tenemos que seguir presos. Un juez de la democracia, a la derecha del Consejo Supremo. Octavio, no solo decirte, eh, bueno, que te quiero mucho, que fuiste una luz en esa, en esa noche de la dictadura, eh, que yo cuando te vi la primera vez atrás del vidrio no lo podía creer, porque los que estábamos presos teníamos un compromiso militante que nos hacía... mira nosotros sí, mal que bien siempre estuvimos un poco en la clandestinidad militando, ¿no? Y había que tener mucho coraje para estar poniendo la cara eh, también los compañeros que defendieron presos políticos en todas las épocas, en la anterior dictadura, la dictadura de la NUCE, este, como Eduardo Dualde, eh, como Rodolfo Matarolo, eh, como Gustavo Roca, como tantos compañeros, que se jugaban en la legalidad porque estaban expuestos a la represalia a la muerte, al asesinato, como Ortega Peña, ¿no es cierto? Para todos ellos, mi reconocimiento militante, mi compromiso, y para vos, Octavio, la posibilidad y la felicidad de estar compartiendo este momento contigo, que si hay una persona que se lo merece, sin duda, sos vos. Te quiero mucho. Vamos a convocar ahora a Horacio Ravena, de la Comisión Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Buenas noches. Hombre de las dos orillas, Octavio es ciudadano de la patria grande. Lo, lo conocí en la época de, del CELS. Yo soy integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y siempre hemos tenido una gran proximidad, un origen común con el CELS y eso nos permitió eh, trabajar en, en, en muchas circunstancias, en muchos temas en común durante la época de, de la dictadura. Llegada la, la democracia, me tocó asumir responsabilidades oficiales en la Cancillería Argentina y allí trabajamos en conjunto con Octavio en el tema del retorno de los exiliados. El trabajo eh, cercano nos, nos unió también en muchos de los problemas que, que se tuvo que transitar en la primera etapa de la democracia. Al, eh, compartimos... Además de aquella actividad, compartimos actividad en el Cijau, como recién fue dicho, en el Secretariado por la Amnistía, de Juristas por la Amnistía en el Uruguay, pero a su vez conformamos también el Cijadep, la Secretaría de Juristas por la Amnistía en el Paraguay, una vez que la democracia había sido recuperada en el Uruguay. Todos estos trabajos en, en ALDU formamos parte también de aquella organización latinoamericana junto a, a, a Emilio Miñones y tantos compañeros de, de aquella época. Este es el tránsito que me permitió conocerlo, profundizar eh, y, y establecer lazos de, de amistad con, con Octavio, que nos han permitido en esta en esta etapa, en estos tiempos, trabajar juntos en la Asamblea Permanente. Él es hoy miembro del Consejo Permanente de la Asamblea, eh, perdón, miembro del Consejo de Presidentes de la Asamblea Permanente y a su vez es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. Y allí hoy sigue teniendo una participación activa en la problemática internacional y además tiene una, una fase que me parece fundamental para, para los militantes que es la formación de los jóvenes. Él se ha convertido en un referente de, de los jóvenes que se acercan a los organismos de derechos humanos y tienen en él eh, un ejemplo de trayectoria, de ética y de compromiso. Por eso digo, nada mejor que, que este reconocimiento que en última instancia no es más que eh, apostar a la reconstrucción de, de la historia, a, a construir desde la memoria una respuesta a, a, la, a las dictaduras. Y en todo caso, en palabras de, de Citarrosa para terminar, en palabras de de Alfredo Citarrosa, en, eh, en alguna de sus canciones, se me escapa ahora el nombre, este que dice, desde el, desde el fondo de los tiempos vendrán nuevos tiempos. Estos son los tiempos del reconocimiento de Octavio. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a la ex vicecanciller de la hermana República del Uruguay, María Herrera. No sabía que tenía que hablar, así que voy a, voy a decir unas palabras, porque, bueno, Gustavo lo merece, por supuesto, y expresar toda la emoción que siento de estar acá entre ustedes. Porque aparte de, de, bueno, del cariño enorme y, y la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 Porque los viejos necesitamos a los jóvenes cerca, ¿no? Bueno, entonces, este, con, con, este, con Julio Raffo y con Jelentile. Así que me parece una iniciativa fantástica y estoy muy honrada, muy, muy honrada eh, que me hayan invitado. Y agradezco a Paula todos los esfuerzos que hizo para, para conseguir que, bueno, que yo pudiera estar acá esta noche con ustedes y compartir este homenaje tan justo, tan merecido a un amigo entrañable como es Octavio Paz.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 Fueron no más de dos meses, pero muy, muy intensos. Eh, hace poco, no hace poco, no hace unos años, en una campaña electoral, íbamos para un departamento del interior de, de Uruguay, Durazno, e íbamos con un compañero que manejaba por camino de las instrucciones. Y, y pasamos frente al 13 de Infantería. Se empezó a quedar el auto, tuvimos que dar vuelta y le digo, paralo por acá, no sigas, paralo por acá. El compañero no hizo caso, siguió con el auto y quedó parado en la puerta del 3 Infantería, obstruyendo el paso, salieron corriendo un cabo con una metralleta y dos soldados remangándose para empujar el auto unos metros, sacarlo de la entrada... Y quedamos horas parado ahí. Entonces, mirando el 13 de Infantería, recordaba. Ya había recordado antes, ¿no? Pero, pero ahí recordé, lo recordaba viendo. Compañeros que están acá ahora, con los que compartimos una barraca, que están por allá atrás. ...y A mí me, me sacaron de la barraca, me incomunicaron, me tuvieron un tiempo bastante duro, incomunicado, después de haber estado incomunicado antes me sacan de la barraca y me ponen con dos compañeros, con Octavio, salir en comunicación con Octavio, y con otro compañero, Fernando Perdomo, que un día eh, lo habían puesto toda la noche con un oficial, Fabrega, Teniente Fabrega, que le pegó toda la noche, porque sí, porque le habían dicho que ya no daba más que lo dejaran tranquilo, al punto que se le caía la piel del pecho y del estómago, así lo recibió Octavio. El Teniente Fabregá lo metieron preso en democracia porque en una misión de paz en el Sinaí robó. Lo metieron preso, no, lo devolvió, las Naciones Unidas lo devolvió, en el ejército le dieron la baja y ahora se murió. Pero lo recordábamos, los que están acá lo deben recordar al Teniente Fabregá.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 Entro en, en la vieja Casa de Gobierno funcionaba eso, en la Plaza Independencia. Entro ahí y me encuentro a Octavio. Casi 13 años después de que lo habíamos, nos habíamos dejado de ver, y también estaba en lo que ustedes acaban de relatar. Pero yo lo, lo había conocido más en la lucha política que en la lucha por los derechos humanos. Y ahí estaba en, ese, en, ese, en lo que ustedes relataron. Y bueno, una alegría en ese momento. Después, mi compañera actual estuvo auxiliada 10 años en Argentina y me mencionaba sus años de militancia en el Frente Amplio Uruguayo en la Argentina, junto con Octavio. El otro día, a una compañera de, de, del Ministerio, que es la directora de Asuntos Internos,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 saludos el rector de la universidad Rodrigo Arocena, ayer firmamos un convenio y Rodrigo Arocena estuvo en el 13 Infantería también digo, mira, mañana voy a ver a Octavio ¡ah! Oh, mandarle un abrazo yo después de salir tuve con él una, una a, los le, a los que le decía que venía mandarle saludos o sea que reconocido en todos lados y la gran tarea de todos los que hicieron lo que hizo Octavio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 compartir algunas cosas y gracias a todos.